Si ¿Sí es que además empezado a grabar ya, ahora venga, déjame, Vale, vale. Lo dividimos en cuatro grupos de siete personas. Como veis, eh, los campos van a estar de, de, mitad, y de... Vamos a utilizar la primera, la mitad delante y la segunda. En ella hay dos zonas. Una primera en la que hay que estar todo el rato de pie, y la otra en la que hay que estar siempre sentado, siempre que estemos en esa zona. Entonces, hay un cazador, ¿vale?, que tiene que ir cantando walk tal y walk, walk tally, walk, y, se, y solo tengo que salir uno uno. Es decir, yo por ejemplo salgo. Y tengo que ir corriendo sin que me pida el cazador. ¿Qué pasa? Que si me pide el cazador, paso a ser cazador. Y en eso consiste el juego. Tenéis que ponerlo de acuerdo entre vosotros, o no, o el maldito. ¿No? Oye, pero este es un juego muy estático, ¿no? Eso dice. A... Como que no lo digo porque ¿Sí? aquí no se mueve ninguno. No, sí. La secuencia está. Ya, pero ¿y las flechas donde dice? ¿Para dónde va cada uno? Pero eso me entiende, creo yo, ¿no? No. No, no. Flechas con movimiento. Vale, vale. Flechas con movimiento. Y la otra cosa que iba a decir, aquí trabajo. igualmente poner los que hay, que es un logo aquí y todo lo demás lo explicáis, porque es que aquí hay mucho espacio para. para Cuidado y luego, con fondo el gris, fondo ¿eh? gris. sobre... O sea, letra negra y fondo gris es no, para no Para simular la, la bandera, de donde procede el juego. Ya, ya, igualmente lo del World Tally simular la bandera, no sé si era una buena idea, pero vaya. Que lo de World Tally podéis haber puesto en otro lado, y aquí el logo entero. Y está bien que pongáis esto, los Las justificaciones. logos con la justificación, ¿vale? ¿vale? Y ya está. De hecho, es que lo de World yo es que... Te he quedado... Oh, no. Para el siguiente sí especificar más tiempo. Sí, y especificar bien ¿Y los diferentes tiempo, tiempo, no, no, no, tiempos, no. los diferentes tiempos. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? En este no hay problema, pero en los vale. siguientes vale. sí. Irene. Irene, Irene. Y, Victoria. Victoria. Victoria. Ahora mismo. la Yo me voy a quedar aquí ya soltado para mí. No, <laughs>